Como decían en Apocalipsis Now, me encanta el olor de napalm por la mañana. ¡Arranca! ¡Arranca, jabalí! Uy, hostia, he limado un poco el soporte. Estamos... Acabando de montar el bicicletón que nos llevamos al Everesting, esto va a ser el sábado, vamos a subir 50 dos veces a Munjuik y hoy, que es miércoles, toca el unboxing en el que estamos ultimando detalles. Aparte de elegir la subida, que ya la tenemos, de testear las Thanos, de testear los frenos, de testear el cuadro, de testear el fitting, todo, que ya lo tenemos también eh, bien testeado, si no habéis visto el vídeo, link aquí abajo, vamos a hacer el sábado, streaming en directo, en Twitch, de las 16 o 20 horas que estemos haciendo el Everesting, subiendo las 50, 52 veces a, a Montjuic. Le hemos montado una barra de GoPro de las abatibles, aquí irá una GoPro y aquí irá el telefonillo. Se si escucha mucho viento, lo que hacemos es que hemos pillado una funda de las 100% de las gafas que llevamos, cuando bajemos no le dará el viento, así que... ¿Qué te parece? ¿Guapo o no guapo? Por cierto, las 24 horas que emitiremos en Twitch, dejo el link al canal aquí abajo y entre todos los que me sigáis, sortearemos la equipación completa que me lleve al Everstick. Venga, queda dicho. ¡Vamos para allá! A ver cómo metemos esto. A ver cámara. ¡Vamos! ¿Qué te parece? Emitiendo en vivo y en directo para todo Estados Unidos desde Massachusetts. ¡Tenemos Zavolet! ¿Qué pasa Mustache? ¿Cómo estás tío? Bueno, ya lo tenemos listo ya para el Everesting, vamos a hacer una prueba, pero primero de todo, ¿qué te parece el, el tinglado que tenemos aquí montado? Esto, esto es la buchaqueta mágica de Doremos. ¿eh? Os tengo que decir que yo ahora mismo me hace casi más ilusión el propio streaming, es decir, el invento de streamear todo esto en directo las 20 horas que estemos o todo el rato. Os dejo el link a mi canal de Twitch aquí abajo para que lo podáis seguir en todo momento. Que casi el propio reto en sí. No, no, no, eso ya lo sé, porque... ¿Y el ciclo computador dónde está? Ah, o sea, a, ver, a ver, a ver, aquí falta el GPS. No os preocupéis, que claro, Adri, como buen entrenador y, bu y buen coach, me dice, a ver, que no se te olvide que esto es un puto reto deportivo. Pero... Y, y efectivamente, o sea, lo que va a primar es conseguir el reto, conseguir el objetivo, conseguir la meta, pero es cierto que hostia esta parte comunicativa me trempa mucho también mi idea es llevar cuatro gps porque en retos así individuales si uno falla estás muerto entonces en la mano un suntazo aquí delante en la bici gps el adri tu gps el que llevas aquí puesto me lo vas a dejar para que me lo ponga en el bolsillo más el móvil así si nos falla uno lo tenemos en otro si nos falla el otro en otro y si no en alguno lo vamos a salvar Eso mismo. No TikToker y Empotrer. ¡Vale, ¡Viva, viva! Venga, que hay que darle duro, ¿no? Venga, gas a fondo. Hasta luego. Barcelona nos apoya. Hombre, Barcelona no mora, tío. Venga, Barcelona es buena si el repte funciona. De todo, muchas gracias a todos los que nos estáis animando en los directos, en las subidas. Los chavalitos, ¡ay, tú eres TikToker! Y eso hace mucha ilusión porque vemos que conectamos también con nuevas eh, generaciones. Parte importante. A ver, que a ver. Nos habéis preguntado en el directo y que Adri me está asesorando muy bien: nutrición, alimentación, hidratación las barritas que nosotros vamos a utilizar son barritas con un alto contenido en proteínas uh, porque es especial hasta para eso macho, o sea, hasta para comida es especial el tío bueno, son, son, son barritas de diferentes sabores que, que en este caso tienen un alto contenido en proteínas como decía, y un muy bajo contenido en, en hidratos, ¿por qué? porque el azúcar a mí a le él, sienta a él eh, le sienta mal y entonces esto es una manera de, de no tener que evacuar y de, de poder seguir con, con el ritmo aquí ya sabéis muchos lo hemos explicado a lo largo de los años me he dado cuenta que como todo el mundo en las carreras que hace hidratos a tope yo a la que empiezo a tomar hidratos de cualquier tipo se me empieza a cerrar el estómago empiezo a tener digestiones pesadas empiezo a tener no hambre con lo cual tengo que dejar de comer, con lo cual pierdo toda la energía así que bueno, como bueno. ya hemos probado muchas veces barritas, eh, proteicas que además tienen una forma de más textura que... Una textura que me... Exacto, una, me una textura un, po, un poco más rígida y, y que en realidad se parece mucho a, a la alimentación normal. Pero eso eh, lo vamos a mezclar con otras barritas tipo, tipo gumi, que, que, son, que son las barritas que son tipo gominola y que en este caso sí que vamos a utilizar dos diferentes, que son tanto unas que, que tienen un aporte de cafeína. Esto va a ir bien para para pa los ojos abiertos, tanto para subir como para bajar, y, y otras que en este caso tiene un aporte de BCAs de aminoácidos ramificados que nos va a ayudar a, a recuperarnos mientras nos estamos nutriendo. Y ventaja también, eh Cu como veis, cuatro tipos de sabores distintos y dos tipos de organoléptica o dos tipos de textura en boca. Cuando estás tantas horas uh, comiendo lo mismo, si sí, todo el rato es lo mismo, lo mismo, lo mismo, Uf. Llega un momento que aunque sea tu plato favorito, lo aborreces y le pillas asco. Sí, y entonces sí. se te cierra el estómago tal. Así que, importante que pilléis para retos así, varios sabores, varias texturas y varios aportes. Diferente. Vamos con, con la parte de, de ingestión líquida, que esto es una de las partes más importantes. ¿Sintonic? Eh, eh, eso para la noche, y cerveza? <risa> eh, Para el reto lo que vamos a hacer es. Eh, mucha gente bebe, bebe agua, pero en este caso, como, como el reto es de larga duración y va a haber una, una sudoración tan bestia, aunque haga frío, siempre, siempre tenemos que beber agua. Vamos a utilizar unas sales que al igual. Que lo que comentábamos con las proteínas, eh, cero azúcares, cero. o sea, cero azúcares, porque en este caso dos, dos sabores diferentes, tanto limón como fresa. Hay gente que dice: a mí lo que me gusta es disolverme los polvos en uh, el agua, porque así tiene un gusto, tal, no sé qué, pero de nuevo ese gusto todo el rato te jode, con lo cual haremos seguramente una subida con sales de estas en el botellín y la siguiente subida o las siguientes subidas cuando toque otra vez ingesta de sales. Pastillicas. Con pastillica de sal. Entonces es agua limpia donde metes la sal para dentro. Esto lo habíamos utilizado cuando acabábamos o sea, cuando acabábamos los retos, cuando estábamos reventados ahí ya estirando patas pero ahora es muy importante que esto lo vamos a hacer a las 6 y a las 12 horas de manera obligatoria. Perfecto. Un recovery es un aporte de tanto proteínas como hidratos en este caso. Que aquí sí que le vamos a meter. Que es lo que nos va a permitir, por la fatiga que vas a llevar, que esto vaya en, en los bidones grandes. Y esto es el pack de todo lo que nos vamos a meter para adentro el sábado día 3 en el Everesting. Con 52 subidas hasta aquí en las que os estaremos esperando. Venga, y si no, no estáis aquí, pues tendremos streaming en directo. Vamos para allá, Twitchen. Aquí abajo. Nos escucharéis, eh, que vamos a grabar la última decla Y volvemos ya para casa Bueno, aquí tenemos el streaming Aquí tenemos el invento y aquí tenemos a Zabaleten A ver, gran pregunta Que nos han hecho ahora en el chat Y que cada vez sí. que subimos arriba y vemos lo que nos estáis diciendo Y podemos leer los mensajes decimos Hostia, pues si tienen razón ¿Qué pasa, como está previsto de momento Si el sábado Dan lluvia. Es peligroso para tu integridad física, porque la lluvia, uno tiene el componente de que nosotros en bici de carretera eh, subir, puede subir, pero bajar mmm, ahí. A ver, ahí son, se complica? Son 52 bajadas. Y con bastante curva y, y, ¿no? y, con, o sea, y con desnivel, y con que al desnivel. final que, que esto es lo que lo hace peligroso, o sea, porque una cosa es que, que vayas en recta. Y otro punto a tener en cuenta es, es el tema de las hipotermias, tío, porque o sea, tú bien lo sabes con las carreras que has hecho de larga distancia y en, y en zonas complicadas que al final incluso 20 horas si te puedes pasar eh, con frío, pillas, tío. O sea, es lo que a... Nada, primera o sea, Madrid-Lisboa estuvimos 40 horas y fue cuando, aparte de por la caída y todo, ¿eh? pero que no tenía tacto en estos dedos y tardé dos meses en pero yo os digo una cosa, aunque ya he escuchado al entrenador, si llueve yo creo que lo hago igual, pero eso iremos viendo. ¡Venga, vamos para allá familia! Bueno, familia, pues aquí tenéis montado el set Streamer de Twitch en de Valentín San Juan, la verdad es que nos tiene muy motivados estos días los directos y todas estas cosas con charletas, con preguntas, con tal. Y el que vamos a hacer para el Everesting de luego. A partir de las 10 de la mañana del sábado, link aquí abajo para que ya vayáis siguiendo y os llegue la notificación y lo podáis ver todo en vivo y en directo. Si el San Juan peta, si no peta, si llueve, si aguanta, si lo consigue, si jadeas, si revienta, si lo que sea. En todos los unboxings enseñamos muy a fondo toda la equipación, como esta vez hemos enseñado un poco más el unboxing del sitio en sí, el unboxing de cómo seteábamos todo, nos queda un poco por enseñar la equipación. Bueno, básicamente... Cuando empecemos por la mañana, que va a hacer bastante rasca, estrenamos los guantes de putas rampas que todavía no los habíamos estrenado. Con lo cual, por la mañana, aunque yo en bici de carretera nunca llevo guantes, hostia, cuando, sea, cuando esté ahí saliendo el sol y haga frío tal. Si llueve, st, corta vientos chubasqueril del arriesga, pero... Ojo, cuidado. Aquí, para cuando si no llueve por la mañana, empezaremos con... St, también, putas rampas, que sabéis que es esta camiseta que es tanto de running como más endurera pero lo que vamos a llevar todo el día, pasa que ahora no sé si me lo podré sacar por la cabeza a ver, para sí es el vive a fuego entonces, toda la equipación todo lo que nos tiene que subir para arriba es este pedazo de corazón que tenemos aquí este lema que tenemos aquí Sábado la liamos parda, gorda, indequete. Nos -in. estaremos esperando e intentaremos hacerlo tan bien como podamos o como se dé. ¡Ja! Uh -uh. Grande pelayo!